Olimpo, León, Cárdenas, Moreira, Minces, Los Ríos, Ecuador, 12 de julio de 1919, Tulúa, Colombia, 28 de julio de 1991, fue un cantante ecuatoriano, fue un gran intérprete de boleros, valses, pasillos y tangos. Fue hermano de padre y madre desde los tres años de edad. Desde temprana edad empezó a manifestar sus inquietudes musicales gracias a su madrina, quien fue quien lo crió y lo educó y le cultivó el gusto por la música popular. Más adelante se trasladó a Guayaquil, donde empezó a participar en programas musicales como la Corte Suprema del Arte (TRCE), de donde cantando tangos ganó en el derecho de presentarse los domingos en el Parque American Park. En esta época dio comienzo a su carrera, que lo llevaría a convertirse en un popular vocalista de la década de los 50. En esos tiempos acudió a Carlos Rubiera Infante, un famoso compositor ecuatoriano, para aprender a interpretar música nacional y pasillos, formando el dueto Cárdenas-Rubiera, mejor conocido como los porteños, componiendo la canción En La lejanías. A partir de 1950 formó parte del Tío de los Trovadores y durante tres años recorrió grandes partes del país a bordo de autobuses y taxis. Estartalados. En 1954 vive a Cali, Colombia, junto con Plutarco Uquillas y Pepe Jaramillo, integrando el trío Emperador. Pero todo cambió cuando fueron escuchados en discos Victoria y Mario Méndez, el propietario de la empresa discográfica le ofreció un contrato como solista. Esa noche, sus compañeros al enterarse se le de la oferta que le hizo la empresa discográfica, se sintieron traicionados y lo despidieron con una paliza. Cuando el trío se desintegró, se radicó temporalmente en Colombia. El primer sencillo que grabó en Colombia contenía los temas Fatalidad y Tu Duda y La Mía, que serían la última canción de su vida. Se iniciaron presentaciones en centros nocturnos y teatros, sus discos se escuchaban por todas partes. Después grabó Lágrimas de Amor, Temeridad y Nuestro Juramento, que se volvieron éxitos trascendiendo más allá en las fronteras en diversos países como Ecuador, Venezuela y México, país donde vivió más de 10 años desde 1957, donde interpretó y grabó varias canciones de compositores mexicanos y en donde también grabó algunos discos y bateó récords de ventas con el bolero Lágrimas de Amor. Vinieron entonces otros éxitos como Playita Mía, Tu y la Mía, Nuestro Juramento, Rondando Tu Esquina, Fatalidad, 5 centavitos y Cor Bendito y muchos más que serían interpretados también por Julio Jaramello. Allí en México grabó 20 discos de larga duración y triunfó en plazas de toros, teatros y clubes nocturnos. Actúa además en escenarios de toda América y el Caribe, una noche cantada en Manhattan, Center de Nueva York o el Teatro Blanquita de México, como también en Cabaret de cortinas y luces rojas donde desarrolló la etapa más importante de su carrera artística. En 1970 regresó a radicar definitivamente a Colombia, que quedó como segunda patria y se estableció en Bogotá. Aunque ya no estaba en primeros puestos de popularidad, sus discos cerca de 70 LPs de unos 750 canciones seguían vendiéndose y todavía estaba en el gusto del público. En esta misma década, ya establecido en Colombia, grabaría varios temas al lado de Julio Jaramillo. olimpo cárdenas a pesar de su edad, 72 años, se mantuvo activo en el canto popular hasta el 28 de julio de 1999 en la población de Tuluá, en Colombia. Después de fumar un cigarrillo enfundando un traje blanco acompañado de un trío, entonaba la canción Tu duda y la mía en la plaza pública de la Feria Ganadera de Tuluá. Repentinamente sufrió un infarto al miocardio, desplomándose en pleno escenario, falleciendo. Esa misma noche.